Buenas tardes, saludos a todo el mundo, Luis Miguelero que nos acompaña esta tarde. Estamos de estreno. Les contamos que nos tomamos la radio. ¡Bien! Hoy somos las chicas del Bikini Azul que vamos a dirigir este hermoso programa dedicado al mejor. Luis Miguel, nuestro querido rey. Y después de esa apertura que tuvimos con esos videos que nos mueven todas las células, por Dios, que nos causa emoción ver ese momento hermoso que vivimos. Así es que partimos nuestro programa. Bueno, estamos todas de Pascueritas, ¿pues? Sí, sí, ¿eh? sí. Somos las Luis Mi Pascueritas, ¿no? Azul, sí. Azulitas. Azulita. Azulita. <risas> Azulita. Bueno, anoche tuvimos nuestra primera celebración. Hace aquí que estamos con todas las pilas recargadas. Celebramos en la zona norte ayer. Eh, nos encantaría que hoy día estuviera el Rey cantándonos unos villancicos, ¿no? Oh, sí. Que sería hermoso! ¡Sueño! Que sería hermoso. Sí. Hay algunos unos videitos por ahí que queremos mostrarles de sus presentaciones que él ha tenido, que sorprendió del Auditorio Nacional. No sé si se acuerdan, cuando estábamos todas esperando esas transmisiones y apareció él cantando con toda esa euforia y toda esa, esa fuerza y pasión que nos vuelve locas. Pero Claudita, tenemos que pensar... Que desde 2006, exactamente, desde el 14 de noviembre de 2006, estamos escuchando estas hermosas canciones que las escuchábamos de cuando éramos niños. ¿Cuándo íbamos a imaginar que nuestro rey iba a cantar Imagina, tan era. lindo con y estos a villancicos? A sí, no, qué emoción sí, fue ver sí. ese álbum y verlo tan hermoso ahí, perfecto, como hasta siempre. Hasta el día, bueno, eh, eso es indudable. Imagínense, nos sorprendió el año pasado cantando en vivo nuevamente estas hermosos chicos estos hermosos con Goncita, ¿tienes un videito por ahí para que veamos y recordemos esos momentos? oye, primero que todo, un placer tenerlas acá en el estudio de la de Gracias, Gracias, estar estar acá. así que ahora nos Lindo, vamos a gostarito. ir con los videos, estábamos arreglando acá el aire acondicionado oye, oh, sí, lo es. necesitamos ¿le que así que ahora nos vamos con los videos, pongan atención a la gente vamos. que nos está sintonizando y queremos agradecer por supuesto la alta sintonía que estamos teniendo en estos momentos Se agradece. así que pongan atención Tuve un pequeño percance, pero lo vamos a solucionar el al tiro. Hacia ah, hacia ahí está. Todo el mundo dice eso. Qué rápido pasó ese año. Y el pasado. Y mm. el anterior. Muy hermoso. Hermoso rápido. Sí. Hermoso. ¿Qué tal? Sí. sí. sí. ¿Puedo celebrar sí. un poquito la Navidad. Feliz Navidad de la primera vez. feliz Navidad para sí. todos. ¿Se imaginan estar ahí? ¡Qué, ¿Qué emoción! Es Pero ¿Qué? esto es increíble porque tú vas a los y es como que en son, son los dos, son, ¿Dónde vas a, a Es un placer en el sur de... ir a todos lados, todos lados, Sí, el rey. O sea que había todas las personas que han cantado las canciones, pero no, tenido como el éxito de Luis Miguel, así es la verdad. Es que Luis Miguel, sí, nuestro sí, en nuestro cielo, lo acompaña con muchas razas, muchas virtudes, no es solamente llegar y cantar un villancico. Sí. Exactamente, exactamente. O sea, exactamente. Además que son ademanes, son muy sí, sí, Y lo lindo de él que llega a todas las generaciones, hasta los niños lo andan cantando. Sí, fíjate que hasta el rico los ricos de sí. sí, ¿Sí? lo los actos del colegio, ¿verdad? cuando Se ¿Sí? colocan los villancicos de Luis Miguel. Podríamos sí. una trilogía de mamás después, ¿no? <risa> <risa> Yo me la imagino, la verito. Sí, verito. Es un Oye, nos estamos perdiendo su belleza ahí en, el, en la pantalla. ¿Cómo sería el que cantar eso? sería lindo que viniera esta fecha. ¿Sí? ¿Sí? <tompañe _es> de hecho, no tenemos, no Lo un... tenemos y lo sí, no hemos soñado muchas veces, sí. pero bueno. Vamos con tener... Va siguiente, ¿eh? que está más cerquita, que se quema no. ¡E Ese, Dios. ¿Para qué les voy a preguntar? Yo que recuerdo que ¿Para quién les voy a preguntar? ¿Para qué les voy a preguntar qué le dirían si lo tenían presente esa noche no. O sea, no prefiero no preguntar. Oye, Valdés, pero ¿es que ya está el tercero, bueno, lo conducen ustedes que preguntan lo mismo. Sí, <risa> sí, y vas a escuchar no sé, muchas preguntas de hoy día. Yo no sé, yo no sé por qué, y yo no solamente lo digo por ustedes, sino que también por las fans, todas quieren tener su noche buena con Luis Miguel. O sea, bueno, por supuesto. ¿no? ¿sí? Una noche buena con Luis Miguel. Oye María, bueno, ¿qué que tanta tiene? Muchas cartas ya, hasta a punto de. Sería el último raro. se Tenía que decirlo. Sí. Se tenía que decir y se dijo. Exactamente. Claro. Oye, después vamos a, leer, vamos a leer los posteos de la gente acá en nuestro Facebook Live Streaming de Tu Zona X. Y vamos a mostrar otro video que tenemos acá de Luis Miguel, en una presentación que realizó él, el Monterrey del Año Nuevo, para que lo veamos claro, a continuación. Que él nos ha deleitado en Navidad, sí, cantando bien y, en chicos, y también ahí hizo un, una cuenta regresiva de año nuevo. El sí. sol sí. siempre será el sol. Hoy el mejor abrazo que podríamos recibir oh, en el año nuevo. No, ¿Le puedo hacer una consulta a mis niñas lindas preciosas? ¿Te pende No. <ríe> Oiga, siempre, siempre, Mira que las sorpresas después Siempre con respeto Oiga, eh, las están sintonizando sus maridos, pareja, amantes, sea lo que sea <risa> no, no, de, hecho, de hecho recién envió un saludo el marido de la Claudia que nos apoya Ah, muy bien, claro, sí, bien Siempre bien. nos apoya Ah, sí. muy bien Mi marido me dio también la visora, así que están los viendo Ah, muy bien Es que ellos son acondicionados, es Luis Miguel y ellos Sí, así sí que... hoy, esta presentación, eh, Claudia, ¿de qué año es? ¿Ese es de ¿Ese es el de año nuevo? 2007, parece que era. Es del año nuevo, claro está, pero sí, sí. quería hacerte la consulta. No, no, no, no, es de más. Creo que es del 2014, no estoy segura. O sea que... sí, sí. Miren, ahí estaba lloviendo y no se volvió, absolutamente. Sí, el sol bajo la lluvia. Sí, no, sí no me equivoco, Oiga, si toda una poetisa usted, salió buena esa, no, el sol bajo la lluvia Si sí, sí, eh, todo... pues. sí, no el sol salía de noche, ¿por qué no puede salir del bajo la lluvia? Sí, Así es cuando lo no está enamorada pues. el... Bueno, si lo puede ser tropical, es solo el sol, pues Sí, sí, sí, sí. Y en México no, tropical Más tropical todavía. <risas> <risas> qué lindo, esto siempre será el sol Perfecto. algún día vamos a tener esa dicha, ¿eh? tener un año nuevo ahí enfrentado. Oh, sería maravilloso. Ojalá en sus brazos. sí. Ahí ya Ojalá. me podría morir tranquila. <risa> Una, siempre un abrazo ¿no? bien <risa> apretado. <risa> todos es dicen lo mismo mil, mil forma de morir Con sí. el beso, con el abrazo, oh. con todo. Mil formas Mi de milita, morir. vamos en estos momentos con las redes sociales porque muchos Oye, saludos no, lo, no los voy a leer todos. Acá nos escribe Richard G.C. Aquí estoy ya, pensando está. en ti. Ay, Claudita. Oh, el papi, el papi. Les manda saludos ya, a todas. Eh, acá nos escribe Rosa Gutiérrez. Las quiero mucho. Hola. Carla nosotros Ch también, Rosita. Rosita. Carla Gracias. Chávez. Hola, chicas del Biquín Azul. Calita. Acá nos escribe también Rosa Gutiérrez nuevamente. Berito, que manda besitos a Verito. Alessandra Lima, que dice aquí estoy. Claudia Reyes, el mejor Ay, de los éxitos. Alessandra. Sí, dale, sí. acá nos escribe María Fernanda Parra, Va, bravo Berito, te quiero mucho. Rosa Gutiérrez, felicidades. Eh, acá también nuevamente María Fernanda Parra, abrazo para todas chicas. Acá tenemos a Claudia Reyes, les manda saludos a todas. Oh, un Claudia, un abrazo. Laurita. Aurora Rubio, Felicito, grande gentecita de Y el último que vamos a leer, Eli Rojas. Ah, sí, lo siguen. Felicito, un saludo a mi amiga que escondía... De mi jefe estoy poniendo el programa. La Sam. <risa> eso se llama amor. amor. mi amor. Amor. Cariño a todos los que nos están acompañando en este día. Tenemos a mi, mi niña Me linda. Recomiendo. Bueno ya, ya vimos algunos videos de Luis Miguel y qué otras cosas más nos pueden contar al respecto para que la gente se vaya interiorizando en lo que están haciendo ustedes como fans club. Bueno, nosotros anoche tuvimos la primera Luis Mi Navidad. Como saben ya, todo el mundo somos bastante buenos para celebrar. <risa> Hoy sábado celebramos esta, este nuevo ciclo que estamos viviendo con el programa El Rey. Es un placer, es un privilegio dedicarle estos, estos minutos, estas horas a él, estas palabras, estar aquí con las compañeras, que cada una con su familia, con sus con sus mil responsabilidades, igual está acá para rendirle este pequeño homenaje, porque en realidad esto que uno hace por él es un pequeño homenaje. Así es que seguimos hoy con las celebraciones de Navidad de Santiago, eh, de San Felipe. También tenemos Antofagasta que está celebrando también hoy. Uh -huh. Así es que un mi abracito para todas las compañeritas que hoy celebramos en línea la Navidad. Porque igual por las distancias no nos permite mucho estar siempre juntas. Y de hecho nos están esperando, ¿ah? ¿eh? Después sí. de acá tampoco Sí, invitadas a la, está la junta, linda. Junta con su... los mis Regalitos sí. de cada una, sorpresitas por ahí. ...así que estamos todas ahí ansiosas... Sí. ...para poder ir a dar un grime abrazo fuerte de Navidad... ...como sí. todos los años... Oye, ¿no? si sí, a la distancia y cercanos nos comunicamos... ...con todas las uh -huh. incondicionales... Eh, ...y hoy tenemos eh, a la distancia también... ...una persona que es muy especial en el mundo Luis Miguelero... ...hoy nos acompaña con una entrevista... ...nuestra querida Marta Codó... ...para muchos la incondicional Martita. número uno del Rey... Sí. ...Martita sí, es Martita. un amor de persona... ...ella ha vivido yo creo que las mayores experiencias... Eh, con oh, él sí. y vuelvas bueno, sí, sí. Ay, no es fue, envidia sana ella envidia no sana. nos va a contar más detalles de, de todas las cosas que ha vivido con él que ha tenido el privilegio de vivir y, y se lo ha ganado bueno vamos estamos en línea aló Aló, Martita. ¡Oh, Hola Martita. Hola. Linda. Bienvenida Hola. al otro espacio de las chicas del bikini azul, mi querida amiga. Te mando un abrazo fraterno. No, linda, te oigo un poco lejos. Es que estamos lejos, Martita. <risa> ahora, lejos, por eso te oigo lejos. Sí, es. No, es que hace rato te oía súper bien. No sé si estás un poco lejos del micrófono. No, no, no. Estoy muy cerquita ahora. ¿Me escuchas bien ahora? ¿Cómo Aló. dices? ¿Ahora me escuchas Martita? Te, te escucho, pero eh, oye, ¿sabes qué voy a pagar a bajar el Face? Porque tengo prendida la tele okay. y a lo mejor. Eso es. La eso está muy, está a ver, a, goplado, ver a ver, te a ver escucho, probemos. Te escucho, Clomari. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, te escucho, pero un poquito, no, o sea que estamos lejos. Pero hace rato te escuchaba perfecto y ahora no te escucho tan bien. Debe ser por tu transmisión, amiga. ¿Cómo pasó? ¿Perdón? Debe ser por tu transmisión, a lo mejor tienes prendido aún tu computador. Ajá. ¿Ahora? Es que por estarle moviendo los botones al teléfono ya no... <risa> sí, sí, sí. Sí, pero fíjate, nosotros te escuchamos bien. Ajá. Oye, pues es que no, insisto, de alguna manera ponte que te oiga bien porque eh, casi estoy adivinando, ¿eh? Aumenta un poquito el volumen de tu equipo, amiga. Bueno que estamos ver, en vivo la con la con ¿Tú el llamado decir? con. Sí, yo te escucho muy bien. Con Martita Godoy que quiso compartir esta tarde de apertura y de la Tengo nuestro todo espacio. el volumen y todo. Sí. Aló Marta, ¿cómo estás? Hablas con Gonzalo Prieto, ¿Aló? bien. Radio controlador de tu zona X, ¿me escuchas? Yo aquí te escucho muy bien, pero no estoy escuchando bien a Clomari. Sí, lo que pasa lo que pasa es que por lo que puedo divisar de lo que estamos escuchando, porque nosotros a usted la escuchamos muy, sí, pero muy, muy bien, bien, muy bien es porque usted está Qué con bueno. la señal. Está con la señal. ¿Lo está viendo por el celular de casualidad la transmisión? Estoy, no, estoy viendo la transmisión en la computadora. Ah, la claro, es porque segunda, se está acoplando, es por eso. Porque Claudia la escucha ajá. bastante bien. Ah, pues qué bueno, pero es que más que nada porque no la voy a escuchar si me pregunta, ahorita que me hablaba casi no le, no me no le escuchaba. Bueno Gonzalo va a ser nuestro nuestro comunicador. Mira, la última más de lejos que cuando estaba cerca. <risa> <risa> o no <sé>. <risa> Eso pasa. Saluden pues chicas, el resto también. Salud. Salud. Hola, Matita, la número hola, uno. Hola, ¿cómo están? ¿La escucha ahí? ¿La escucha? ¿La escucha ahí? Sí. Sí, a sí, ver, sí, aclomar, sí, te escuchamos, a ver, Martita. Habla. Aquí estoy, Martita, Claro, Claudia, sube un poco más el micrófono. Yo te escucho muy bien, Martita. Sí, súbele más, súbele más. ¿Sí? ¿Ahí? Sí. ¿Ahora sí? A ver, ahora, que, Mari. Ahora estamos. Bueno, hay más o menos. Sí. Escucho, me tengo que poner mucha atención. <risa> Mira en la pantalla vamos a poner algunos videitos tuyos para que si nos logras ah, escuchar, tú nos cuentes algunos un poco. Sí, unos videos hermosos que tenemos de tus experiencias y vivencias con el Rey. Así que aquí los vamos a poner en línea para que tú los veas. Para que tú nos cuentes un poco de eso. Oh. Oh, ¡Ay, qué, qué hermoso! ¿Con quién estás, Lomari? Aquí estoy, Martita, con Sandy, con Jesse, con Fabita y con Verónica. Ah, muy bien. Un beso a todos. Gracias. Un para ti, Martita. Un gusto sí? conocerte, mostrar. Manda. Vamos a mostrar un video nuevamente que tenemos acá de usted, que sale con Luis Miguel. De forma muy coqueta, le podría decir. Sí. <risa> Ajá, a ver. Ahí está Luis Miguel. Este video, Claudia, ¿de cuándo es la presentación? Pregúntale, Marta, bueno, no escúchame. A ti te pregunto. Este es del año pasado, el 2018. Ya, ¿y cómo fue la experiencia ahí, Marta? A ver, es que no sé cuál es el video. Yo es, no uno donde, es, uno, es uno donde usted le pasa un cartel a Luis Miguel y él se sienta enfrente suyo. Es cuando le dice, ah, el le el dice los 300 conciertos. de los 300 conciertos, concierto, Martita. Exactamente. Uh -huh. Eso vuelve a que cumplí 300 años el 6 de marzo del 2018. En el Auditorio Nacional, exactamente. Y ahí la gente le ha hablado de usted y sí, tener el privilegio de estar siempre cerca de él y ahí pues lleva. esto fue algo así como muy bueno fue sorpresivo lo que hizo Luis Miguel pero sí fue algo oh, muy, muy, oh, muy, oh, muy beso bien, oiga beso! ese beso oiga mi estimada Marta acá las chicas están con una envidia no les creo no les creo que es sana no, les creo. no. esa para nada es sana nosotros también lo queríamos agarrar a beso a él no sí. sea cumplícote. oye que les den más les da no más envidia, me, siempre me dicen, oye, ¿te dio Luis Miguel un beso? No, me dio dos. Uh, <ríe> no, no, me, me no, Miguel, hay, dos, hay dos besos. Hay uno en el, un momento y después ya casi al final, cuando ya se, se va a levantar, le da otro beso. Y los dos fueron en la boquita. ¿eh? Uh, <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> ¡Les da <damía>, les da <ríe> Oye, pero ella lo merece, imagínate, 300 conciertos cumplió ese día. Sí, y esta envidia ¿Ah? de la buena, porque que... hay algunas ya. personas que me quieren matar por el pueblo. De... <risa> <risa> Oye, no te entiendo totalmente. Aquí vamos con otro, que muy tiene... muy en un... ¿eh? aquí, aquí vamos con otro sí. también, ¿Es acá... Hizo, sí. Martita que ¿Sí? que acá tienen, tenemos, aprovechando la instancia, tenemos una pregunta también una chica que es miembro ¿Sí? del fan de las la chicas ¿Sí? de Bikini Azul. El Rojas le pregunta que ¿qué nos cuente cuando besó a Luis Miguel? Ya contó que le dio dos besos cuando usted le entrega el cartel de los 300, pero aparte de esta experiencia, ¿cuál otro visita la marcó bastante cuando fue a ver a Luis Miguel? cuando me marcó bastante? ¿Sí? ¿Perdón es la pregunta? Exacto. Pues es que ha habido muchas, la verdad, pero pues esta, esta, eh, esto es lo que más ha marcado, ¿no?, porque pues lo hizo tan sí, sí. públicamente y tan, a, a la, ahora sí que, que, pues él y yo hemos tenido muy bonitos encuentros aquí en el escenario, pero esta de, la, de los 300 fue pues así como muy con mucho, mucho bombo y platillo, ¿no? Entonces pues es muy importante. Pero pues yo les mandé algunos videos donde hay, por ejemplo, uno de la diquina que se me queda viendo y empieza a mover la cabeza haciéndome se, así bien bien divertido. Y luego se agacha para darle un beso y yo aproveché allí. Yo el <risa> <risa> y, lo, y lo estamos viendo ahora. ¿Cómo no aprovechar ese bebé? Y lo estamos viendo ahora. Ah, sí, sí. Bueno, este está muy simpático porque... Se me queda viendo, él, él le dio por empezar a cantar la vitina y cuando dice preciosa, orgullosa, se me queda viendo así como que diciendo, no sé, ¿qué me quiere decir con eso? Pero ese día estuvo muy chistoso porque yo le tenía una rosa, se la enseño y empieza a mover la cabeza así como que, <risa> bien chistoso. <risa> muy concreto porque en todo caso siempre y tiene mucha cercanía además contigo Martita si eso es algo y él te reconoce también en Paraguay me parece que fue el otro concierto que tú también estabas cerca del escenario y, y él te señala también teníamos ese video ahí y además es ¿Cromari? algo que te diría a lo mejor le puedes repetir porque no me escucha bien ¿aló Martita? Te voy a pedir a Clomari que hable más fuerte, porque no la uh, oigo? ¿Y a las demás chicas las escucha Martita? Oigo las risas de la chica. <risa> es por eso, a ver. Hola Marta. Aló, ahora sí, a ver, háblale Fabito, a ver si... Hola Martita. Ver, Clomari. Te habla Fabiola. Tienes que venir acá conmigo porque uh -huh. allá no te escucho. Oye, feliz, feliz, feliz, eh, feliz de Marta, estar allá nuevamente. Marta, ¿te Dios? habla en estos momentos Fabiola. Hola, Marta. Qué bien, pues, Mira, Fabiola. Sí, Fabiola. Bueno, yo te Fabiola. quiero felicitar por todos esos abrazos y besitos que le has dado a nuestro Luismi y por los 300 conciertos que tú has podido disfrutar junto a él. Gracias. Muchas gracias, sí, pues gracias por la felicitación y un beso muy grande. Un beso grande. grande y un abrazo. Martita, ¿me escucha? Yo soy Sandy. A ver, te escucho, Clomari. No, Sandy, habla Sandy. Ah, perdón, perdón, ¿quién? Sandy. Sí, no Sandy, ¿se Ajá, escucha Sandy. bien o no? Okay. sí, sí te escucho. Ya, uh -huh. Entonces el problema es con la cromaria, Ella no le quiere hablar. <risa> Ese es el tema. Eso Ese es lo, lo le... que pasa, que como muy ella me pura dice pura quiere que yo esté allá hablando, así que obligada Martita, lo voy a tener que hacer por ti. <risa> yo ojo que, yo creo que a Claudia la tenemos con el volumen más alto en los micrófonos. No, no, esto, esto sí. es. Pura... O si no le sirves de traductor porque a ti te oigo muy bien. Sí, ¿Qué es? No. Lo que ya, ya, Claudia, ya Sandy lo y lo digo. Fabio. Fabiola, ¿la escuchaste bien, cierto? Más o menos, ¿eh? Más o Más menos. menos. Más o menos. oigo lejos. Se escucha lejos, sí. Bueno, un abracito y un besito de parte de todos Martita, gracias por, por esta enlace con nosotras en este Ay, día tan qué especial lindas, oye, pues qué lindas, muchas gracias y mira, Clomari, y yo lo pasé también contigo cuando estuviste aquí que quiero decirles a las chicas aunque lo he repetido muchas veces que yo no he visto cara de más admiración y, y adoración de hacia Luis Miguel que la tuya no, Yo, no, yo, no, eh, no. Fíjate que yo no dejo de ver a Luis Miguel nunca porque para mí es, ni siquiera tomo fotos ni nada, pero cuando es estabas verdad. tú, Claudia, creo que me, me llamaba más la atención estar teniendo a ti que a él, porque decía yo cara como la que estoy viendo no he visto en mi vida es el amor, yo las felicito por su otra buenas fans, de veras Gracias. Gracias Gracias, Martita. gracias, Martita. gracias a ti pues, por siempre muchos estar Muchos besos dispuesta. y espero que se sigan dando cosas, que pronto tengamos disco, gira, serie, todo y que volvamos a seguir teniendo cosas tan bonitas como las que hemos tenido con él. Yo les mando muchos besos y muchas gracias por su atención de, de invitarme. Bikini Azul, ¿verdad? Son las del Bikini sí. Azul. Mm -hmm. Les mando muchos saludos y pues a prepararnos para los 50 años de Miki. Sí, en eh? esas bien. fechas. Sí, ya estamos ya con pues todas gracias, las ganas. Muchas gracias y pues un beso a todo Chile. Que, que todo para esté muy bien también. por allá. Las quiero. Ya un sea, beso un para ti, Martita. Muchas gracias. Gracias, Marcita, y felicidades por todos esos 300 conciertos que yo lo quisiera tener. Oye, y tienes 100 rosas del rey. Y si, regálame una, Martita, por fa, <risa> que no tengo ni una. <risa> bueno, eso sí, pues este, tienes que venir es buenito, Mari. Fíjate que nada la, la sí. más si me dejan contarles que la última tiene una historia muy bonita, que fue Y Él sí. Sí, quería que darme la, algún día el, la vamos mano y no podía porque estaba el escenario muy alto y regañaba a los guardias y les decía, ¿por dónde? ¿Cómo le hago? Quería bajar. Oh. Y como no pudo, fue a buscar una rosa larga, larga, alguien le la había aventado, y era una rosa que tenía un tallo largo, largo. Lo agarró y entonces desde la punta de la rosa, él agarró la rosa, me, me empezó a echar el tallo, pero casi se caía, lo tenían que detener los guardias no. para no irse para abajo, hasta que yo alcancé el tallo, entonces fue muy bonito porque fue muy especial no o sea no era la rosa blanca era una rosa que pero la tengo aquí y es yo creo que tiene un metro él el, el tallo es wow. y, muy... y esa rosa fue la 158 oh la oh, o sea, oh, para repartir nada más <risa> martita por Dios qué placer qué privilegio has tenido ¿ves? él no podía irse de ese concierto sin entregarte esa rosa era tuya bueno sí. Pues las dejo chicas porque se creen y les agradezco muchísimo. ¿eh? Las quiero y siempre que quieran yo estoy con ustedes. Gracias, muchas, muchas gracias, gracias, gracias, gracias, Marta. Un abrazo, chao, chao. Un abrazo, abrazos y besos, bye, bye. Bueno, aquí estaba Martita. Le damos una placa. Mil historias de contar con el Rey, eh, eso de esa rosa eh, me lo había comentado y con la emoción que ella lo cuenta, bueno, también hace sus relatos en Facebook, tiene su página y ahí cuenta también todas sus experiencias que ha tenido con el Rey, que han sido únicas, únicas y maravillosas, él también la reconoce en los conciertos y muchas veces la saluda y después de esos dos besos, como dice Jessie. Ya no podríamos morir tranquila. <risa> y su no, cara de picarona, cada vez de que Luis se Miguel acerca dijo a ella, yo no sé cómo tú me aguantas. En esa oportunidad, en los ¿En conciertos, ya, sí. sí. Yo eh, sé cómo fue. me aguantas. Y a él cuánto lo aguantaríamos. Y de hecho dijo, <risa> y, de hecho dijo que, y de hecho dijo que ella había estado más tiempo ahí que él le dijo que esto, había estado más que el, en, en el auditorio sí. Sí, sabe, genial oye Concita podríamos ver un poquito las redes sociales pero están las chicas saludándonos sí. acá sí vamos a, a, a indicar acá, nos escribió uh, hay varios posteos Yaquita Bella Arancibia felicitaciones chicas del Bikini Azul están hermosas, un abrazo Gracias, Tatiana, Tatiana Vega Rojas grande Martita ah, divina Alessandra Lima, besitos, Marta. Sandra Espinosa, veas. Martita Linda, te amamos. Aurora Rubio, Mune Saludos, Fabiola, Iberito, Sandy y Jesse. Besitos. O sea, por lo que la yo, la yo puedo desprender. Yo lo que puedo desprender es que la, la gente escuchó a Marta. Y eso me deja tranquilo sí, porque sí, la idea sí. y se escuchó bien. Se escuchó bien. Lo sí. que sí, lo que sí, no sé qué habrá pasado. Yo creo que ha habido una interferencia, pero igual interactuó. Yo creo que. No sé. Pero lo, lo bueno es que se pudo escuchar y la gente pudo sí. apreciar esta llamada. Salió bastante interesante. Y, bueno, Marta lleva 300 recitales de Luis Miguel. 300 le voy, a le voy a preguntar a cada uno de ustedes, partiendo acá por la jefa, ¿cuántos de Luis Miguel ha visto? ¿A la jefa de redes sociales? No. O a la... <risa> Perdón, ¿a qué se refiere? ¿Jefa, jefa grande? Yo, sí. ¿cuántos conciertos tengo? 12 conciertos apenas. ¿12? Así que al lado de Martita. Nah. No. Es un no pequeño somos, paseo. No, no, no 12. No, no, no, no. ¿Y ustedes, no. mi estimada Sandy? Es que... No acérquese mal micrófono mira, no somos nada No somos nada. de los 12 años tengo tengo noción que de los 15 años cada vez que ha venido a Chile yo he venido pero ¿cuántos son? la verdad es que no sé historia eh, emociones desde, desde, entonces, en, entonces, desde ese entonces mi estimada <risa> Fabiola bueno yo desde del año 1994 que estoy yendo a los conciertos yeah. cuando ya pude pagar yo mi entrada <risa> mi primer sueldo <risa> y después lo único que me perdido fue Viña que no pude ir a verlo porque estaba, tenía un mes mi bebé entonces no pude ir a Viña a ver fue el, el concierto el único concierto que me perdido. también me ha pasado eso sí, sí. pero lloré, lloré, lloré, no, lloré no. Amo, amo a mis hijos pero cada uno me debe un concierto, lo saben sí. <risa> yo, <les risa> yo, yo les dije que cuando estuvieran grandes me tenían que devolver los conciertos de Miguel que por ellos no había hablamos en el mismo idioma, no sí, es yo, mamá yo, yo loca va... Sandy eh, pero, yo muy poquito, pero lo sigo desde siempre. Yo como sigo concierto en mi cuerpo. ¿Tampoco? Poquito, sí. ¿Y usted, mi estimada Jessie, Como diez más, no, porque me perdí unos También culpa de mis hijos. ¿No? Así sí. que lo voy a llegar a cobrar hoy día más. Me acordé. <risa> Oye, yo quiero hacer un paréntesis con la Verito, quiero darle otro aplauso, porque ella es una de estas nuevas integrantes. Bueno, ella ha participado con nosotros durante muchos sí. años en actividades. Pero ya era eh, nuestra. Claro, ya era nuestra. <risa> <risa> y hoy nos vino a acompañar en este programa especial, así es que estoy súper feliz de verla aquí, mm. como le decía yo el otro día con su bracha y toda regia ella, <risa> y nos está acompañando esta tarde aquí, así es que la felicitamos por su nuestra participación. Canción. Y... Bienvenida. <risa> Bienvenida. Bienvenida. Bienvenida. Hola, Bienvenida. Bienvenida. Sí, le vamos a dar igual la bienvenida a Claudita, que estuvo anoche en Coquimbo en la celebración. Ella también es nueva en nuestro grupo. Eh, a todas las que estuvimos ayer la pasamos espectacular, hoy día esperamos seguir con la misma vamos temática seguir. y el mismo cariño el de mismo todas, yaquita como se nombraba recién y es de San Felipe, van a celebrar allá las chicas, eh, Neri en Antofagasta también con el grupo de, de, del norte, así es que un abrazo para todas las chicas del Bikini Azul aquí estamos con este nuevo espacio contentas, a Villesi loca que corrió para llegar acá sí. <risa> perdón, alcanzó a llegar cumplió, sí. alcanzó, <risa> cumplió, no, cumplió no les vamos a contar quién empezamos un poco después porque la estábamos esperando. ¿no? Eso no lo vamos a contar no, en no, vivo no, eso queda en receta, ¿eh? no Eso queda No, ahí. para nosotras. Tampoco vamos a decir que acá te llamaba el celular diciendo voy llegando, voy llegando y eso, se no, como eso no no, sí. tampoco me da. No lo vamos a contar. eso no, Es una mala no. maña eso que lo le aprendió vamos, a alguien. Sí, lo sí. vamos a decir después cuando estemos en la junta y le, le vamos a contar, todos le vamos a contar acá. Allá. Ahí, ahí. Sí, así que, así que, que tenemos... la tiene no hizo transpirar, pero bien. Tampoco les vamos a contar que Gonzalo decía, "Tranquila, chiquilla, ya", pero ¿verdad que si sigue? Tampoco lo vamos a contar. Así como que ya lo aguantaste y estaba más nervioso pues, que nosotras ¿eh? no se ya, hizo, ya hizo hizo anguchito de falta palta la apretaste eso es lo mí. que pasa tampoco vamos a contar que Gonzalo nos decía no me muevan la cámara no, no me muevan la cámara tampoco se va a contar todo eso, todo bueno después, después sí. de ese backstage que hicimos en vivo <ríe> <ríe> seguimos con la información eh, les contamos que estamos con, con dos campañas eh, bueno, nosotros todas las celebraciones como siempre lo he dicho del día uno, uno tiene que devolver a la vida todas las alegrías que nos ha dado todos los lindos momentos y que mejor con gente vulnerable, así es que siempre hacemos eh, campañas de apoyo y, y todo lo que podemos aportar a esta sociedad. Eh, así es que los abracitos que entregamos ahora es a la campaña de Tapitas por Vida, que es una cruzada de las damas de Café Oncogar. ellas recolectan tapitas, uno puede decir tapitas, son tapitas plásticas que todos tenemos en la casa y podemos aportar. Esta campaña lleva un buen tiempo, se ha apoyado por muchos grupos. En este momento la idea nuestra es nuevamente entregar toda la energía para que ellos sigan recibiendo este tipo de ayuda. Esta ayuda no es para su quimioterapia, porque eso lo tienen por, por el auge, digamos. Pero es sí para la mantención de su hogar, de acogidas, que, que, que recibe a sus familias. El niño que viene a hacer un tratamiento, viene con su mamá, en fin, reciben a... a a estas personas en el hogar y para eso hacen eh, esta recolección de tapas para reunir fondos para este tipo de cosas. También ayudan con medicamentos, con viajes, con, con el pasajes, en fin. Entonces, las chicas del Bikini Azul, con todo el amor del mundo, estamos eh, reinyectando, energía a esta campaña que, como les digo, ya se ha hecho antes. Varios grupos la han apoyado y esperemos que todas, todas, todas las incondicionales eh, se unan, digamos, a, a juntar tapitas en su hogar. Hay eh, centros de acopio en muchos lugares. Eh, la próxima semana vamos a subir eh, un listado del centro de acopios para que puedan entregar sus tapitas. Ya, así es que mientras sigan juntando, eh, siempre la van a necesitar, siempre lo vamos a necesitar, que apoyen las campañas. Y la siguiente semana tenemos... Perdón. Sí, recordar, porque independientemente que salga en la publicidad que son tapitas, me han preguntado igual qué tipo de tapitas son. Excelente, aporte. Cuéntele por favor. Entonces, las tapitas son todo tipo de tapas de champú, que son las como baladas, ¿cierto?, las que vienen rosca tanto en bebidas, jugos, lo que sea, es todo tipo de tapas. Ahí, cuando se hace la promoción, sale el dibujito de las tapas, porque generalmente igual preguntan, ¿ya? Pero es importante aclarar que también son cualquier tipo de tapa. Sí. Eso. Eh, bueno, eh, independiente de, que, de que, presente, que mostremos el listado de los centros de acopio, igual las pueden hacer llegar ustedes donde sea, porque la idea es ayudarlos a ellos. Así que esa es la cruzada que estamos cerrando el año, y la siguiente semana vamos a entregar un aporte a un eh, jardín infantil donde vamos a llevar materiales son de escasos recursos. Eh, así que tenemos los juguetes para entregarlos la siguiente semana y también les vamos a llevar lápices de colores y, y libros de pintar para aportar un poquito a esos momentos que ellos pasan vulnerables ya que están todo el verano en, en clases, eh, la mayoría con situaciones complicadas como todas las hemos vivido, así es que esas son las dos campañas que tenemos para cerrar este año o ¿sabes lo que puedo desprender tras estas nobles causas que ustedes están haciendo aparte de ser un fan club que ustedes disfrutan a Luis Miguel su carrera, en fin un cúmulo de cosas ustedes hacen obras sociales lo cual eso habla sí. bastante bien de ustedes siempre, incluso sí. hemos hecho hasta el Luis Mi Abracito el micrófono mi estimada San, un hemos hecho Ahí, sí. el Luis Abracito que hemos ido de noche a entregar también lo que es alimentos eh, líquidos, eh, ropa, aportando ropa y la verdad es que nos ha llenado de, de mucho amor todo lo que nosotros hacemos. No sí. es primera campaña que hacemos, hacemos sí, mucho, hace más. muchos años ya sí. que estamos en este Siempre hay que devolver a la vida esas sonrisas que nos saca al juntarnos, al abrazarnos y, y al resolver cosas, porque aparte de las campañas que se hacen hacia afuera, también dentro de esta Mi Familia tenemos cosas en privado que, que nosotros eh, okay. en, nos entregamos ayuda entre nosotras o, o a gente que en realidad a veces no se puede hacer público. Ah, y cuando lo hacemos público es también para que los demás se unan. Esa es la idea de, de volver a a poner la palabra tapitas en las redes sociales para que cada uno en su casa va a recordar que puede aportar con este granito de arena para las chicas de la página también eh, cualquier información que necesiten por interno lo pueden realizar nosotros les vamos a contestar todas todo, todo las dudas que tengan excelente ¿Sí? oye vale. estaba leyendo acá en las redes sociales vamos a mandar un, un cariño a Fakir que nos dio todo el apoyo para tener este el espacio. Jefe. Aquí estamos leyendo al papi jefe de la radio. <risas> que nos dio este espacio, estamos muy contentas aquí cumpliendo, eh, no se imagina todo lo que pasó antes que llegáramos acá, no, pero y, como siempre. Para que sepa también Fakir y la gente que nos está sintonizando en estos momentos, estamos teniendo una alta sintonía, lo cual nos pone bastante contentos en este dude. Ustedes van a estar una vez al mes, ¿cierto? Sí, una sí. vez al mes vamos a estar acá. Buenísimo. Aprovechando sí, quiero mandar un saludo a una gran amiga mía, que gracias a ella yo las conocí, que sí, en, estos, en estos momentos no está con nosotros, pero va a volver pronto Claudia Ebelman. Así que un aplauso. Si queremos. Y queremos eh, personalmente como presidente Luis Miguel Chile darle las gracias. Habíamos estado en otros espacios radiales. Eh, antes, eh, en la fecha de los conciertos compartimos dos programas y acá llevamos con el tercero partimos de invitadas y hoy estamos de doñas de casa eh, disfrutando este programa así es que Claudito, Vamos un abrazo eh, un abrazo grande eh, muchas gracias por esto, por todo tu apoyo por uh -huh. todas tus palabras por tu audio de ayer eh, así es que estoy súper contenta y muy emocionada de estar acá, porque todos los que nos conocen saben que esto se hace nada más que por, que, por cariño, porque nos gusta, sí. porque estamos locas, <risa> estamos locas de perdidas y, y disfrutamos de cada cosa que tenga que ver con el rey. Afortunadamente lo sea, podemos bien, lograrlo lo y lo estar acá. con amor y para todos, para todos los... Pan de Luis Miguel, sí. hombre, mujer, el que quiera, niño, abuelo, el que sea, y todos son bienvenidos acá. Sí, así es que estamos súper contentas, nos faltó nuestro chico del Bikini Azul hoy, Luis Alejandro, que está en un evento en Maipú, así es que no nos pudo acompañar porque estaba con un ensayo, así es que por eso nos faltaron sus canciones, y, pero en un siguiente programa va a estar aquí acompañándonos con, su, a... con todo su cariño y, y su simpatía. Oigan chicas, eh, ya que estamos hablando de, de Luis Miguel y el contexto de, de la Navidad en sí, bueno ustedes estaban hablando de, de eventos, de cosas que realizan también de carácter social, ustedes en familia me imagino que también involucran a Luis Miguel con sus hijos, con sí. su marido, ¿cómo lo hacen ahí? ¿Cómo lo, les, las apoyan en ese sentido? Es que nuestros hijos son los hijos de él. ¿Cómo Oiga, ¿cómo? Es? Luis Miguel tiene muchos hijos. Demasiado. Por supuesto, en todo el mundo, supieras. Si no. Como te gustaría. Yo creo que a todos nos pasó, a mí por lo menos me pasó, de que yo sigo a Luis Miguel de mis 13 años. Mis hijos crecieron en mi guatita con la música de él. Crecieron con él y ya tengo un nieto. Y cuando él llega, ve mi pieza, ¡Ah, ah! yo le digo, el tata. <risa> y ahora llega el tata. <risa> Entonces, ya eh, mi, la familia mía, yo creo que las de todas son. Ya están ya acostumbradas. Están acostumbradas ya, que... ya tiraron la toalla. ya <risa> ¿Y tu Fabita? Bueno, yo la, en mi casa, la más pequeñita es la que más me apoya. La de 5 años, mm. de repente toma mi celular, busca dice mamá. Toma, escucha a tu favorito. Y me coloca Luis Miguel. Y coloca a Luis Miguel. O llega y dice: Mamá, ¿estás escuchando Luis Miguel? Él canta hermoso. Él es lindo, me dice. Ella me apoya mucho, mi niña de cinco años. Oye, ¿con los villancicos le gustan los villancicos ahora que están sonando? ¿Sabes que? Yo los he colocado y como que ahí está todavía enganchando. Está aprendiendo. Está aprendiendo. Está aprendiendo. Bueno, es que yo creo que para nosotros es más familiar eso, porque sí. nos escuchamos cuando estaban chicas. Sí. Bueno, y todo lo que tenga que ver con él en realidad para nosotros es maravilloso y usted señorita Sandy, hasta sus gatos canta Luis Miguel por hasta supuesto, Casimiro eh, Casimiro. Gusta, Casimiro Ignacio, le gusta más que a mi hijo en realidad Casimiro Ignacio, a Luis Miguel su papá humano ¿sí su papá humano y la Verito también, pues, ¿no? usted Berita también igual, pues sí, que ¿Igual? No, eh, ni pegó, me dicen ya hasta la loca escuchando Luis Miguel oiga Benito, suba tú? un poquito el micrófono para que la escuche la gente e ahí. ahí sí, mucho sí. mejor ya no, que mi hija igual me apoyan, no sé, igual me dejan escuchar a Luis Miguel el fin de semana. De repente ya quieren colocar otra música y al tiene le sale Luis Miguel de nuevo. Ya salió este. Usted es la más nueva, ¿cierto? Sí, ¿Cuánto tiempo más lleva más. acá con El Fans? FanFans, eh, Buenas Semanas, Buenas Semanas, ¿Buena semana? <risa> <risa> ¿y hace cuánto se la estaban pololeando para integrar este un año, Ella Como un, un año, como una pololeada receta, ah, ¿Eh? sí, no, no, un amor mutuo, sí, sí, amor. sí oye, sí. y para la gente que nos está sintonizando y que quiere saber más detalles al respecto, ¿cómo pueden interiorizarse más en las redes sociales de lo que hacen ustedes? Interiorizarse más tienen que pertenecer a nuestro grupo de Facebook, Fans Club Luis Miguel Chile, eh, y ahí pueden enviar sus publicaciones y todo lo que tenga que ver con el rey, con respeto por supuesto a él y a todas las incondicionales. Tenemos nuestra página también, Fans Club Luis Miguel Chile Internacional, Luis Miguel Chile In, lo puedes buscar. También tenemos nuestro Instagram, cada uno con sus supervisores su encargada de redes sociales. Eh, y tenemos nuestro Twitter también. Rubí, Ahí está el, el Facebook. Ese es nuestro Facebook. Ese es el grupo de Facebook. Muy agradecida a todas las chicas porque nuestra página se caracteriza por ser una página limpia, ordenada, de cariño, de respeto. Eh, nuestras eh, reglas internas es solamente eh, solicitar amor, que todo se postee con amor. Ahí tenemos eh, el Instagram sí, ahí, hay ahí está nuestro Instagram sí. también, sí Es que ahí tenemos todas nuestras publicaciones Nuestras campañas, esa foto que es linda Está más chasconcito ahí, ¿no? Sí, esa sí. foto sí. Chasconcito pero rico ¡Caiga! ¿Cómo es eso? <risa> ¡Bello siempre! Verdad, no, es rico. Mira, no, de mira, mira un diamante mira, azul Hermoso de no en todas sus etapas Hermoso ¿Cuántos años lleva ya Luis Miguel cantando? 37. 27. Está a punto de cumplir los 38 años y ya también tenemos una celebración para esa fecha. El próximo año en enero. Así es que llevamos a publicar. Porque él, cuando él comenzó, el papá lo sobre según lo que dice la serie, ¿cierto? Sí. Sí. Pero él... También le gustaba. ¿Le gustaba? Sí. ¿No? no, no, si eso no sí. se Sí, no, sí si le gustaba no, cantar. Sí, si eso le encantaba, le aparte que lo hacía maravilloso y todo era un éxito, encantada. todo lo que hacía. Sí. Oye, ¿y lo otro también que les quería comentar y bueno, para Año Nuevo, ¿algún plan? Tengan ustedes como fans, como fans, no nosotros cerramos este año con la Luis mi Navidad ahora y las dos campañas que tenemos de sociales. Y el año nuevo es con nuestra familia de sangre, no con la misma Navidad. ¿Solo y si Miguel, era igual. Sí, se le da solo en Miguel, era igual. Mi mamá ama la canción sueña. Y hoy día les comento, me dijo cuando venga Luis Miguel. Yo voy ahí contigo. Así ah, que dile a las chiquillas okay. que me van a tener allá. ¡Qué genial! <risa> bueno, cualquier rato aparece con su manera Y azul, me dijo ¿no? que quería que Luis Alejandro le cantara la canción Sueña. Ah, Así que Luis Alejandro, si acaso la ves... Mi mamá está esperando la canción sueño <risa> Qué bien, le vamos a guardar esa tarea a Alejandro entonces para que pueda complacer a la Luis, mi mamá, con sí. su canción sueño Bueno, cerramos el ciclo, como decías tú, en ahora con esta Luis mi junta de sí. Navidad, sí. pero ya empezamos a abrirla ya en enero. Sí, al ya tiro. empezamos al tiro en enero. Ya vamos a... o sea, la cerramos una semana y la abrimos la otra. Es como un cierre simbólico. A fines claro. de enero la abrimos al tiro. Claro, claro. <risa> entonces, abrimo agenda el próximo año, claro, oye, <risa> que cuesta despegarse, cuesta como que no verse, ¿eh? como no, estar leyendo, no, no, no. aparte que, somos, es que siempre tenemos un pretexto para hacer, como algo. una batidora ruidosa sí. y todo el día en el sí. WhatsApp, en el WhatsApp, en el WhatsApp, sí, si no es la serie que estamos comentando, sino lo que viene preparándonos ya, porque después de la, eh, la carrera celebrar la carrera de Luis Miguel, viene después se viene su cumpleaños, que ahí viene en grande, sí. Sí. y ahí que porque... hacen, me imagino que hacen su fiesta, su right, reunión. Ya, nuevamente grande oigan chicas si ustedes como fans para no sé si en la vida es una pasarela luego consultamos pero lo quiero volver a preguntar no recuerdo muy bien ¿cuántos años llevan como fans ya? 37 años 37 personalmente 37 años ¿usted Fabita? Hoy, como de los 15 años. ¿A quién nomás, yo Me refería pues, al, fans, al, al fans, a las al, chicas. El, ah, son 5 años, cinco. Son 5 años. 5 años, sí, años, sí, años. Y en estos 5 años han hecho muchas cosas, pero ¿cuál es el gran anhelo que tienen las chicas del bikini azul como fans? A ver, cuéntelo ustedes. El es gran, pero gran pero el gran. Como, ¿Qué cree usted? ¿Qué cree, qué cree usted <ríe> quiero yo? Es que estamos en horario para niños, así que no puedo, <ríe> no puedo decir eso. Sabía que... <risas> Capítulos anteriores, buena. rebobinemos Mira, yo creo que nuestro mayor anhel, unos mayores anhelos es compartir con él, sí. como decíamos, una reunión, un, algo, estar con él ahí, en, aunque sea en backstage, no sé, conversar con él, tomar unas fotos con él, yo creo que eso es nuestro, nuestro sueño el tuyo, Fabiola. El nuestro. nosotros. Pues, un poquito es que, más ambicioso. ¿eh? Es que está bueno, el horario, el horario. Ah, de verdad. Por eso dije eso. Ya, y eso es la parte de Luis Miguel, y en el aspecto social, Claudia, ¿qué tienen más menos pensado? Porque imagino que ustedes siempre se planifican para el próximo año, van más allá. Sí. Que es mira. una cosa que en lo personal le admiro a las mujeres, porque las mujeres pueden hacer dos o tres cosas más que nosotros los hombres. Y eso es verdad, hay que decirlo. Es sí, cierto, eso es cierto, sí. Claro, eh, sin ofender al género masculino, pero así. Hay que ser objetivo en esta vida. Sí, sí, sí, sí. Bueno, mira, nosotros como fans eh, constituidos... Eh, Siempre hacemos obras sociales, como lo decíamos, eh, todas las efemérides digamos, las celebramos entregando y devolviendo a la vida estos abracitos de, de calor y esta alegría que recibimos eh, entregándola a los más vulnerables. Tenemos algunos proyectos vistos para el siguiente año, se van a ir concretando en el momento. Como dicen, eh, hay que esperar un poco que esté avanzado cualquier tema para poder empezar a, a entregarlo a, al público para que sea algo serio y oficial. Eh, así que eso es como, como presidenta de Luis Miguel Chile ahora si hablamos de que anhelos los tenemos como fans, eh, por el horario lo vamos a dejar <risa> en reserva y a la, a, la, a la imaginación de cada una, oye, mira dos cosas, una, lo vamos a dejar en reserva, y dos, no le vamos a preguntar a Jessie que diga realmente lo que quiere decir es Mejor que... no. Oye, no. Más mientras, más mientras tanto siguen los posteos acá, nos escribe Danitza Kulczewski por Mickey Locas, acá Aurora Rubio, somos Locas Perdidas. Hoy somos mucha, la... mucha coquetería hasta ahora. Y eso que el, el programa Sexy Coach comienza a las 8. En fin. <risa> <risa> Qué orgullo verlas ahí, amigas Claudia Reyes escribe en estos momentos. Sí, sí, sí, vida. El universo se encarga de premiar las grandes personas de corazón noble, lleno de amor. Más que merecido, mi querido fans club Luis Miguel Chile Internacional, grande nuestra presidenta Claudita clomarín ah, las quiero. ¿eh? Aquí nos escribe Rodrigo Raison, Grande Chuna. Un orgullo verla ahí. Natalia Elena González, hola amigas. Hijo, amo. Y acá escribe triple M Yoto, no entiendo eso. A ver. Oh. Ah, yo creo que. Ya, ya ya, ya diciendo. <risa> ¿Y sabes qué? Natita, yo te agradezco que no lo hayas escrito. <risa> te agradezco. <risa> lo entendí. Ese fue un mensaje subliminal. Sí, me quedó claro. Sí. ¿Se junta por la sandita de casualidad de ella? No, no, mi amiga. <risa> Se tenía que decir y se, se dijo. dijo oye chicas y lo otro que les iba a comentar bueno ustedes ya eh, hasta el año nuevo llegan con eventos y ya después eh, ¿cuándo ya comenzarían con más actividades? ¿Es? ¿por enero, febrero o al tiro después del año nuevo? no, no, no. escuchó Gonzalito cuando no. estábamos comentando pero, pero y estábamos es que estoy acá sacando oye, la transmisión es pues. que él reconoció que no puede hacer dos cosas no, no, no, a la vez entonces cosas, cuando Lo en hizo la pregunta ¿En verdad? se puede perdón como lo había dicho en un programa anterior vamos a tener una cámara para que vean Avanzando. cuando se pierde factage, factage. oye, bueno, tenemos programado enero eh, con la celebración de sus 38 años de carrera uh -huh. eh, y vamos, esas publicaciones se van a ir haciendo paulatinamente porque en realidad igual eh, nos gustan las cosas más oficiales y como siempre va a ser invitación abierta para todos los fans nosotros hacemos todo para todas realmente para todas así es que todas bienvenidas a participar siempre el aniversario del, perdón el cumpleaños del Rey también ya lo tenemos en, en carpeta así es que vamos a ir entregando todas las informaciones y va a ser invitación abierta igual como a todo, como a todas nuestras galas que ya hemos hecho dos galas anteriores eh, nuestro aniversario que fue maravilloso el aniversario anterior también que lo celebramos con una gala ahora la diferencia es que el 2019 fue de temática y para el cumpleaños del rey eh, vamos a entregar la información eh, en su momento todas invitadas Así es que preparen los corazones para ir a gritar por esos 50 años. Son 50 años. Son 50 años. años que vamos a y sigue 50 rico. Años, 50 años. Qué increíble. 50 años del rey. Eh, o sea, 48 años de carrera. De descanso una semana, nada más. Sí. Sí. ¿De descanso una semana. Sí. ¿De no, bueno, o sea, a full, a full trabajo, no, su todo. Su todo por Luis Miguel. Y ya rebobinando, ya y haciendo cosas. Claro. Sí. No, está bien, está bien. Hay algunas que ya estaban programando las vacaciones para el aniversario. El <risa> <de carrera. risa> ya están pidiendo fechas o sea, para poder yo voy, voy, yo voy a celebrar la de la carrera supone tres días pero me queda una casa una semana en la casa de la mamá Sí. Tenía que decir y se, sí. y se Oye, dijo Oye, todo esto, Claudia, eh, tú eres de la cuarta región, ¿cierto? Sí, de Coquimbo De Coquimbo, mira, tremendo Pique que te pegaste, admirable eh. Eso no. no Son te... 40 minutos, llegué súper rápido Oye, acá no se escribe <risa> Sigue los poteos en las redes sociales Nos escribe Cla Carla Valeria Chávez, Luis Miguel, te amo Y Natalia Elena González Ya preparando todo para hoy, la gran celebración oh, Ahí oh, se viene Nuestra esperamos. segunda Luis Mi Navidad Celebración de Luis Mi Navidad hoy en mi Navidad, sí. ¿qué más podemos comentar, qué más podemos saber? Bueno llevan cinco años, tienen muchos planes de eventos, se vienen los 50 años de Luis Miguel, hay rumores, bueno que yo creo que ustedes saben más, ¿es verdad que vendría al Festival de Viña? ¿Qué? ¿Qué? No se han dicho muchas no, cosas. Hecho, no. yo, yo sé que salió la programación, pero había un rumor que iba a venir al festival no, por el no, tema, no, Como no. tal, boom de la serie también dijeron, lo no también dijeron lo mismo. No, no, no viene. viene. No, no, viene. No. no, él no viene no. a, a Villa. No, la verdad es que Luis Miguel prefiere venir a un recital, sí. recital que sea un lo concierto, lo que sea claro, un me Le gustan las cosas más privadas. Sí. Mira, como dice Lily Rojas acá, nuestro anhelo, ella nos cuenta inmediatamente que es ir a Las Vegas a verlo. Ese es mi sueño como fans oye veamos si alguna de las chicas más tiene algún algún sueño que se pueda leer en este horario, bueno volvemos a Natalia que dice mm, yo todo, ja ja ja sí. yo le veo la cara y la escucho cuando la estoy leyendo, sí. oye miren un cariñoso saludo a Titi de Puebla que nos está acompañando también, Luis mi loca de corazón, Sí, que es Luis loca de corazón, Marcelita Arce un abrazo a nuestra querida chica del azul, dice un gran saludo a las azules de Luis Miguel, mi gran amor de su incondicional, Marcela Arce. Marcelita, nos vemos más ratito en nuestra celebración para volver a abrazarnos como siempre. Luis Miguel, te amo. Carlita Chávez también llegó hoy a celebrar con nosotras esta Luis Mi Navidad y aquí la Natita está preparando y enfriando preparando los limones, me imagino para la celebración <risa> es un chiste interno, sí. perdón me quedó claro oye, estaba escuchando Hoy está acá. ahora estuvo Mira, escuchó limones, estaba atento los sí. ¿no? No, limones me hacen mal <risa> ah, yeah. El chiste. oye, Marcelita nos dice que uno de sus grandes anhelos es poder darle la mano, me muero dice. no se muera Marcelita porque la queremos mucho la no se murió, ah ¿eh? y le dio la, y le dio la, la eso mano. es lo que ustedes creen, porque yo creo que son zombies después de todo Ay. lo vivido <risa> bueno, Kielita dice que para ellas es ir a Las Vegas a verlo. así es que ya vamos a estar sí con nuestra Mi Alcancía que tenemos con nuestro Luis Tarro, Cuéntame sí. un poquito que es Rumi Tarro si, sí, sí, tenemos eso? un Luis Tarro, Alcancía, donde juntamos <risa> pesito por pesito no vamos me extrañaría, viajar. no me extrañaría a ver, esto lo tengo que preguntar. <risa> ya, ya, ya, ya, ya me, da, me da miedo Gonzalo ya las preguntas. Ah, pero ¿por qué se persigue? Qué, no? no, sí, ¿Qué, ¿qué, no, ¿Qué, ¿Qué hora ¿qué es? ¿Qué hora es? Si ¿Sí falta ver, tiempo, ¿tiempo acá todavía, si ¿sí hay una pregunta. Acá, no, no. Eh, es que se me vino a la cabeza y si se lo tengo que preguntar. <risa> ¿Serían un tatuaje Luis Miguel ustedes? Sí, no faltaba más. No sé. No sé, ¿Hay viste si sabía, por eso creo. ¿Tienen tatuajes? ¿Tienen tatuajes en serio? Sí, porque sí, sí, a no le gustan los tatuajes, ¿eh? obvio. Ojo, ojo. ¿Por qué yo lo digo? Porque en los fans, hay gente que hace de todo por un artista, por eso sí. lo consulta y es válido, es válido, es totalmente válido. Hay, hay muchas chicas que tienen tatuajes Yo que tengo pensado tienen. hacerme uno, pero quiero hacerme uno acá. ¿En el dedo? Sí. A ver, no, de ahí. No sé, ah, ¿no? Si, no sé si no. dolerá, pero... es lo que es la parte del brazo? no duele Lo que es la parte del pecho, el estómago, la espalda. Ahí duele. Sí, yo tengo y en, uno las uno en la espalda, espalda sí. Duele la, muchísimo. La Eli, si no me equivoco, tiene uno en la espalda. Sí, y Claudita Reyes tiene uno del rey, tiene el, el Aries. Sí. Lo sí. tiene en su espalda. Oye, para el, la gente que nos está relación. sintonizando, ah, acá nos ah, escribe ah, Eli Rojas. Cuando ah, le toman ah, la mano, levitas le y subes es cielo. ¡Oh, qué poeta! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué verdad! Mira este, encarna... Piqueras, yo sigo desde España, Girona, viva Luis Miguel. Mira qué bonito, desde qué España lindo. nos están interesando, tremendo, sí. tremendo. Un saludo para sí, la gente desde España. Acá también nos vuelve a escribir Claudia Reyes, yo tengo un eh, tatuaje. Sí, un tatuaje hermoso. Claudita, cuéntenos <risa> sobre ese tatuaje. en ¿eh? esta cajita. que hablar del tatuaje, hablamos de anhelos, hablamos de, de muchas cosas más al respecto. Oye, yo me quedé con la ganas de preguntarle a Berito, ¿por qué te algún tatuaje? Sí. Y, y la Luis pensó, Miguel, ¿eh? Sí. De hueso colorado, como dice. Luis Miguel sí. sí. ¿Sí? Oiga Benito, usted sí. que está acá, ahora le hago las preguntas que le habíamos hecho a las chicas en el otro programa. Disco preferido de Luis Miguel y por qué? Ay, me, la verdad que me gustan todos los Te gustan discos. Me gustan todos los discos. Es que me siempre me hay bien. uno que, es que. Todo artista tiene un disco que destaca. Eh, uh -huh. Incondicional. ¿Por qué? Es que soy una incondicional de. Mira qué buena, ¿eh? no soy un Buena, buena, buena. O sea, siempre sí. siempre te ha llamado bastante la atención. Sí, y lo otro también que te quería consultar, bueno, tú me habías dicho que había ido a poquitos recitales, pero ¿dónde te gustaría verlo? Porque ya ha tocado en San Carlos, ha tocado en Miña del Mar, en el Movistar Arena. En el Santa Laura. En el Santa Laura también. Es que yo lo no he visto, pero hemos visto la arena, ¿Y en el nacional ha tocado él? Sí, dos sí, veces. Sí. ¿Lo ha llenado, no? En el nacional la pista sí, atlética. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, llena, sí, llena. sí, sí fui también. Es que lo llena todo. No, no, sí está bien. <risa> no no sé sí sí bien, no lleno. Yo fui, no Sí está bien y aparte como ahora está el boom de la serie. Ahora se viene la segunda temporada también. Sí. La la serie. Eh, Todavía no sale la grabación. Todavía no sale la grabación, pero hay rumores que gran actuación de Oscar de Nada como el papá de Luisito Rey. Sí. Sí. el mismo que hizo Cantinflas la película del año 2014 que es la película autobiográfica de Mario Moreno Cantinflas el sí, el tremenda sí. actuación de Oscar Genada sí. tremenda, tremenda y lo otro también que yo recuerdo en la misma serie le habían consultado por navidad a Luis Miguel qué es lo que le gustaría a él, él oh, era, sí, ver a sí. era ver a su madre era ver a su madre hay una hay una conferencia de prensa perdón, sí. una entrevista donde le preguntan qué, qué le gustaría y él dice ver a su madre porque para él por lo que re, recuerdo en la serie él siempre decía eso su mamá su mamá siempre estaba presente en, este, en esta fecha. sí sí hoy estaba leyendo los posteos acá <ríe> y vi mi hijo me dice, bueno, perdón que no le dice, eh, algún día le pagaremos el concierto entre los dos. <risas> Etiquetando a su hermano mayor. <risa> Sacaré un pantallazo de esta menos, parte. Mal que, menos mal que menos mal que no etiquetaron a Leonardo Farcas. <risa> claro, Hay gente que ha, le ha pedido a Leonardo Farcas que les pague el recital de su banda predilectas. ¿No lo han pensado? ¿De casualidad? ¿No es mala idea? No, no es mala idea. Ay, pues, no lo bueno, no sí. había pensado. ¿eh? A nuestras sí, queridas ya. Luis y mi secretarias por favor tomen nota del dato de <risa> Gonzalo. <Sí. risa> y va a ser el proyecto número uno de enero del 2020. <risa> no. ¿Le no pedir? me quiero quiere imaginar cómo tratarían a... al Bien. pobre Luis Miguel. <risa> atentas, Sandra Jimena, atentas para la próxima gestión del fan club. Ahí Oye, va. aquí Eli dice que eh, el voce en off eh, luego, luego termina cantando <risa> las chicas del bikini azul. <risa> yo creo que... Dice que son fans encubiertos, ¿eh, Gonzalo. Sí. Yo, Mira, yo, yo voy le... a contar una historia, yo voy a contar una historia, a mí no, yo siempre lo he dicho, a mí no me gusta mucho Luis Miguel, mi bueno, ex mujer vamos chicas mi ex mujer <risa> no verdad mi ex mujer eh, a cual yo respeto y quiero todavía eh, a ella le encantaba Luis Miguel y me acuerdo que una de las canciones porque ella me metió en la serie porque a ella le encantaba la serie de Luis Miguel una de las canciones que más le gustaba era la chica del azul. Nation lo digo en serio excelente. lo digo sí? en serio yo le tengo mucho cariño no soy fan de Luis Miguel pero esa canción de Luis Miguel de ochentera cuando mezclaba esto del pop y los sintetiz sintetizadores, yo encuentro que es la mejor de mí, me gustó. Porque después se fue por el bolero, el tango, ya más por el lado más romántico. Pero la época más pop de él, yo encuentro que tiene buenos temas. Y eso hay que no, no hay que ser ciego para, para negarlo. Hay que ser objetivo en esta sí, vida. Sí, sí, hay que ser objetivo. Aparte que canta espectacularmente canta bien. ¿no? El mes pasado dijimos que él estaba dentro de un closet porque le gustaba... <risa> Miguel, cuando le, decimos, le dimos el regalo, <risa> el regalo, dijo, yo no soy... No, es no, verdad no, no lo digo. Está encubierto. ¿Y salió no, del closet. No. Pues. Sí, está encubierto. ¿Sí no, me meta, no me metas, no me metas. Está a punto de salir. No me lo me me dije. No, Oye, no, no. mira, aquí Claudita Reyes nos, di, nos cuenta que el tatuaje dice, me lo hice el 14 de febrero del 2011. ¿Qué nos dice esto? que no, bueno. se lo hizo el día del amor, amor. Qué mejor prueba por favor bueno si siempre pensé que llevarlo tatuado en mi piel era la mayor muestra de mi amor hacia él mm, exactamente lo que estábamos hablando ¿eh? mm -hmm. Oye, Qué linda su historia acá Lorena Barza nos escribe linda, muchos cariños para ustedes, Ay, las quiero la mucho luz, viva nuestro linda. lindo y saludo desde Nueva York sí, linda Ay, te quiero hoy acá me escribió Natalia e Elena González oh. dice mi esposo siempre me ha regalado las entradas para ver a Luismi es un amor oiga con todo respeto mi estimada Natalia ¿qué hace para que su marido la trata también? <risa> no te vamos a decir no Oye, te vamos a decir te acaba de responder ¿eh? dice Natalia sí Gonzalo sale del closet chao ¡Chau! <risa> Sandrita Espinosa, Gonzalito, aunque no lo creas, también es, eres fans de nuestro Luis Miguel. No, no pasa. ¿No? Lo que pasa es que a mí me dijeron, a mí me dijeron, Gonzalo, tú vas a radio con Claudio, Miguel, yo ya las conozco a ustedes por la vida, es una pasarela. Yo sé que a la Claudia le encanta a Luis Miguel, lo sé, le encanta mucho el cantante mexicano, pero yo, a mí me gusta leer harto, yo leo mucho. siempre cuando tengo que colaborar en programas, eh, me gusta aportar un poquito, un granito de arena y uno aprende si eso uno no lo puede negar uno aprende de mm. todos obvio pero pero, pero, igual pero no está, pero igual está no o sea hay ¿eh? que decir el... no mí... sí. <risa> en algún momento va a salir ah. es hora que reconozcas tu gusto hacia Luis Miguel no porque de hecho a mí a mí me gusta la música rock de hecho aquí de radio controlado programas de hip hop de radio controlado programas de pop y yo feliz, a mí me gusta esto, me encanta. Y, La diversidad. No, no, oye, a todo esto se nos ha ido rápido el tiempo, nos quedan ya 18 minutos. se nos No pasó. te puedo creer. Oh. Se pasó mira, demasiado rápido. Mira qué coquetana acá, Natalia. Nos dice, ¿quieren saber cómo? No, no. no, no mejor que no, Natalia. Te aconsejo Natalia, que no. Natalia, mira el dedo. Oye, Aurorita nos cuenta que el primer concierto fue en el Estadio Santa Laura. Ya ella ha asistido a 13 conciertos del Rey. 13 13 conciertos del rey oye, oye, y no, uno no para O sea, vas a uno Y después quieres ir a otro Y después simplemente Claudia, a ¿qué ciudad? pasó? Oh, yo me, yo me, superaron Yo me voy a tapar sí. los ojos Para decirlo En ese concierto Yo tenía 16 años Pero Santa, si es joven ¿Usted cómo dice eso? Santa Laura 16 años oh. tenía cuando hizo Y él igual oh, Era demasiado hermoso A esa edad ¿Y a qué muy distancia muy... estaba ahí? ¿Cómo? ¿A qué distancia estaba del Miguel? Es que yo lo vi así Porque casi chocó Con la bandel ¿En serio? Entonces cuando uno dice, "¿Qué harías cuando Luis Miguel está cerca tuyo?" Yo no hice nada. Yo quedé paralizada. Me imagino. Se va a la van, y ahí ya empecé con ataque de epilepsia. así, no, fue una cuestión pero sí, hay que decirlo. Hay que decirlo. No, es que de verdad, es que era, su carita era de un muñequito porcelana. Que es perfecto. Era era muy hermoso, muy hermoso. Es, es. es hermoso. Pero sí. Imagínate, tontos años de esa, edad, o sea, somos unas incondicionales, pero de muchos años. Sí, sí, sí, sí, no puede imagino. decir que nosotras somos, que, que que estamos obsesionadas, que somos aquí como acá. igual, no, no, somos somos, no. Es que somos, es que somos seguidoras, cre sí, hemos crecido con él. Sí, sí, hemos crecido sí, con sí. él. ¿Y quiénes estamos aquí por él. Hemos cambiado co junto con él. Cuando tenemos pena, él es el que no nos acompaña pena, siempre. Todo el siempre momento. él ha estado toda la, la vida la con siempre. nosotros, en las buenas y en las malas. Entonces, ¿cómo no amarlo? Y, ¿sabes, chicas? Les cuento algo. Yo, referente a mi trabajo, que ustedes saben lo que yo realizo. Uh -huh. Generalmente, los novios bailan un tema especial. Y, y siempre bailan y somos novios cantados por Luis Miguel. Oh, es una, algo tan lindo ver los novios bailar, bailar íntimamente. qué imagino para ti la emoción de verlo. Hermoso, es hermoso. Y yo seguía escuchando a los novios ahí. Y... Anoche también tuvimos una linda fiesta. Y los niños en un diaporama tenían sueña Sí, de Luis Miguel ah, sí. yo lo posteé sí. sí, sí, sí. Y tenían sueños. y eso es, es lindo escuchar es decir realmente lo, los jóvenes también se dan cuenta de la música de Luis Miguel Sí, es que la derecha sí. generacional que él abrió también es... además con la serie ha sido ha sido tremenda, o sea, bueno independiente de nuestros hijos que ellos nacen escuchando, igual hay jóvenes que no lo conocían y ahora son fans, o sea, sí, sí, sí. Sí, sobre todo o que han de cambiado la, serie. la opinión también, ha, ha porque lo conocen mucho mucho después o de la, de la, la serie con sí. sí, mucho el cambio de muchas personas sí. y que lo siguen jóvenes incluso que lo siguen porque claro hablaba mucho de él pero con la serie como que se retractan ven la realidad y ya. Así es sí. El cambio es fuerte Yo he tenido sí. muchos amigos y familia Que No les gustaba a mí Dicen He visto la serie Cuando salió en un canal Dicen pero es fantástica, me da pena, me, me, me hizo llorar, la, pero son realmente objetivos para... ¿eh? Sí. ¿Se van dando cuenta sí. la vida de los Sobre todo cuando partió la serie en Netflix, porque era un horario donde todos lo, lo podíamos ver familiarmente hablando, digamos, sí. eh, no, eh, los jóvenes, ya. pero hoy con la transmisión de Canal 13 es juega, bastante tarde. ¿Y juego eh, con los horarios? Además, claro, sí, no. entonces le agradecemos mucho a Netflix eh, que nos haya abierto esta posibilidad de, no, no, no, de, de ver... En la televisión. Es que lo que pasa es que imagino. lo que pasa, es decir, a chicas, es que, es que Netflix ha permitido ver otras cosas que los medios de comunicación más masivos no permiten. De hecho, hay distintas claro. biografías de diversos artistas que están saliendo y eso es fantástico. Oye, y quiero pasar acá al posteo. Dice acá Eli Rojas Mi primer concierto fue a los 18 años en el Estadio Nacional Y estaba al final Y de ahí prometí nunca más ir atrás Desde ese momento trabajo para unas entradas en primera fila a los demás conciertos donde sea Acá dice Natalia Elena ah, González. Natalia. Sí, yo lo escuché, no me recuerdo qué. Eli Rojas. <risa> eso por venganza. ¡Casamos! Tenía que decirlo. Lo siento. Eli Rojas. Aunque muchos no lo crean. Porque estaba haciendo dos cosas a la vez. Luismi es la mejor terapia. Siempre marca nuestras vidas y sus canciones están presentes en cada época. Gracias por existir, Luismi. Acá nos escribe um, Carla Valeria Chávez, respondiendo a Leli. grandes conciertos dio ahí, yo fui dos veces. Y acá Lorena Barza, mi primer concierto fue a mis nueve años en el Festival de Viña del año 1993. Y desde oh, ese momento bueno. no paré de seguirlo en todos sus conciertos y mi último concierto fue acá en Nueva York, fue un sueño. Sí. Oh, oh, yo lo vi. Sí. Oye, Lorena yo es yo una lo chica vi. del Bikini Azul y también pertenece a nuestro. fans. Sí. Acá Sandra Duenoso. yo gracias a la tarjeta Masterplot siempre he ido a platear. Buena, buena, buena. Siempre he ido a platea, pero anhelo a estar en primera fila. Es mi sueño dorado. Ay, eh, yo le quiero dar un consejo a Sandrita. No, no use la tarjetita. Hay otros métodos. Así que, sanamente claro. lo digo, sanamente. Para que no se malintenda. Y las coquetas somos nosotras. Ya, ya, ya. A mí no me metan. Porque yo ya conté la anécdota en el programa anterior y después de lo que vi la otra vez, no quiero saber más. Oh. Oye, sí, pero... Ya, yo le voy a contar el abrito. Lo que pasa es que yo era un mozalbete de veintitantos años y fui a devolver entrado, una entrada de un artista que a mí me gusta porque lamentablemente no pudieron ir por temas internos. Y justo ese día fui con un compañero de la universidad y había muchos, eh, muchas mujeres. Yo dije, ¿qué onda que está pasando acá? año Eso fue el año 2005. Luis Miguel tocaba en San Carlos de Apoquindo. Y había una chica que en ese entonces tenía unos veintitant treinta y tanto que estaba delante de nosotros y compró a prim en primera fila y en esa y esa entrada costó trescientos mil pesos. Y nosotros con mis compañeros nos quedamos mirando el empleo. Y yo como soy cobuchento le digo, señora, con todo respeto, ¿dónde sacó tanta plata? ¿Supierais lo que le hice a mi marido anoche? Yo <risa> <risa> desde ahí, que marcado por eso. He marcado, eso Hay que decirlo. Oye, Lorenita dice que fue a sus nueve años el concierto que vi Ah, en el año 85. En el año 85. Oiga, eh... Oye, yo voy a poner un aquí un Una queja contra, ya sé, contra la Natalia. ¿Qué sí, pasó con que la Natalia an... ahora? Ah, ¿eh? Me está haciendo, me, anda haciendo bullying acá en las redes sociales. La no, Natalia va a venir, ¿Me va a tener que traer a la Natalia la próxima. La próxima El programa. Programa. No, de hecho yo yo los voy a reencontrar, contra él, así que no hay problema. Oye, dice Eli que Gonzalo nuevamente nos cuenta la historia, lo vamos a invitar a los conciertos para que tenga otra historia más que contar. No, gracias. A ver, para él se la tenía me, La Verito me la preguntó si que tenía que contarle Sí, sí es verdad bueno, sí, Se la tenía que contar Pero ahí ya quedó más claro, ¿cierto? Sí, ahí quedó más clara Quedó más claro. Oye, tremenda eh, una cantidad de, de, de comentarios que tenemos en el programa. Se agradecen todos. Estamos tratando de leerlos acá, pero pasan rápidamente. A veces se la, uno se la dan algún Gonzalito ahí que alcanza a leer algunos. Sí, eh... no, sí, hay muchos, muchos posteos. No, sí, sí, hemos sí, tenido una mucho, alta pero... sintonía el día de hoy, lo cual nos Se le fue agradece, se le bastante... agradece a las chicas. <risas> Oye, Natalia dice que la chica que contaste, de el, la experiencia de, de, de la entrada, dice que <risas> era <es> su prima. <risas> A ver, yo creo que me la puede aclarar. Esto fue en la extinta feria del disco que está ubicada en Ahumada. Ah, okay. Ahí se la dejo. Ya. no le creo mucho. <risa> el, no le próximo creo. Mes, no. el próximo mes va a venir a responder, no se preocupe. No le creo mucho. Bueno, yo preferiría no preguntar más. <risa> sí, no, no le okay. preguntes más porque en por cualquier ya, momento ya, leemos la historia. Ya la en así que... <risa> Oye, gracias a todos los que nos, ha, nos han acompañado acá Lorita Marín, Miraba está, está viendo el, el programa Lorenita, como les contaba, Lorena Barza Ella es una chica de Viquín Azul, ahora vive en Nueva York Así que le mandamos un súper abrazo de todas abrazo. las chicas Que la recordamos con cariño Ella también nos representó en algún momento en, en otro programa sí. que fuimos invitadas Así es que se le agradece todo lo que ha hecho en forma incondicional por Luis Miguel Chile y, por supuesto, por Luis Miguel. Ya va a volver. Si es que le mandamos un abrazo. Cuando vuelva, va a estar con nosotras. Mira, y que Y te quiero mucho, Lore, de esto, esto, esto, es, esto es maldad, Eso. acá nos escribe Natalia, es de familia. <risa> ah, <sí. risa> La, de familia, la, la hermana de Maruquilla. Sí, oigan mis sí. mi estimadas niñas lindas preciosas nos quedan 10 minutos de programa se nos pasó muy muy rápido 10 minutos. minutos se nos, pa se nos pasó rápido. bastante rápido vuelvo a reiterar los agradecimientos y cuando no estaríamos ya viendo bueno el próximo año pero más o menos tienen alguna fecha contemplada <risa> eh, no, lo vamos a informar en nuestras redes sociales, vamos a conseguir los permisos habidos ahí para ver Exacto. <risa> y vamos Exacto. a estar aquí nuevamente <risa> ¿Sí? así que porque coincide si sí, lo uh -huh. hacemos en un mes como hoy Hemos hablado va a coincidir con la fecha de aniversario carrera entonces por eso vamos a ah, confirmar sí, a... así que ahí le vamos a dar un programa especial van a tener una Luis mi torta por su uno, uno, uno, uno, una Luis mi celebración una Luis mi celebración ¿Una Luis mi, mi jugo <risa> sí, claro. encantado si usted, si usted sale Luis mi del closet lo hacemos no no cuente no, no, conmigo yo. yo las apoyo no yo yo detrás de... de, tras de, de tras es de, que si lo... comes un pedazo oh. de torta, Gonzalo, vas a quedar.. Yo muero, porque la torta me hace más <risa> no se manda, estamos perdidos No por dónde pillarlo. Oye, eh, un cariñoso saludo a Pilar Sikutovic. Ella dice, chicas, un gran abrazo y besos. Anoche celebramos con Pilar en, en Coquimbo, así que le mando un abracito especial también a ella, nuestra chica incondicional. Le mandamos un cariño a Jiménez Hernández, que también nos está acompañando y que nos esperen porque ya vamos con el corazón feliz a celebrar este programa esta Luis Mi Navidad eh, volvemos a agradecer a Fakir, a Claudita que nos hizo todo este nexo y este contacto para estar aquí con todos se extrañó eh, la extrañamos acá porque igual ella fue la que nos dio el puntapié inicial, así es que se lo vuelvo a agradecer públicamente eh, les volvemos a repetir nuestras campañas eh, únanse a las campañas de Tapitas por Vida eh, para los niños con cáncer les vuelvo a repetir por alguna información equivocada que puedan dar, no es para su quimio porque ellos tienen acceso a la quimio es para complementar sus tratamientos ejemplo, cuando tienen que venir a Santiago y vienen con sus madres y no tienen dónde alojar eh, esta, esta casa de acogidas eh, se financia con estas colectas Así es que eh, de esa forma los podemos ayudar. También se financian los medicamentos, sus pasajes. Así que volvemos a invitar, como está en la pantalla, Tapitas por Vida, Luis Miguel Chile, las chicas del Viquín Azul, con todo el amor del mundo, los invita nuevamente a juntar tapitas y hacerlas llegar. Nos sumamos a esta campaña, a la cual ya se han sumado muchos grupos. Espero que todas las incondicionales se sumen de todos los colores, con un mismo corazón, es por ellos. Así que las invitamos a sumarse, a juntar en su casa, eh, las tapitas y las pueden entregar en cualquiera de los centros de acopio que vamos a, a informar prontamente y también la información está en la página de las damas de café Onco Hogar, no lo olviden cualquier consulta cualquier consulta, chicas, cualquier duda no recuerden, por interno nosotros les contestaremos no hay problema ya sí porque a veces posteo? se pierden un poco sí, los posteos porque ya. son muchísimos son, ¿Sí? estamos hablando de sobre 30.000 personas en una página y a veces cuenta, cuesta un poco filtrar y poder responder a tiempo así que por aquí tenemos nuestro staff al pendiente de eh, responder todas las preguntas mm -hmm. chicas uno de los lugares que los que estén cerquita por ahí que se pueden recibir en las tapitas es el hospital Luis Calvo Maquena excelente información el hospital Salas damas de Café y reciben las tapitas ¿Ya? para que estén todas así atentas que ya tenemos un, un lugar de acopio donde recibirlas sí. y si no saben dónde entregarlas mientras las pueden juntar en su casa y se hace la entrega después a ellos eh, eh, en, en la suma digamos de, de todo lo que se logre juntar uh -huh. y la próxima semana cerramos el año con la entrega a este hogar eh, perdón a este jardín de, de escasos recursos donde vamos a llevar juguetes eh, lápices y libros para para ayudarlos en su en sus en, en terminar sus años escolares digamos así es que eso por mi parte quiero agradecer la alta sintonía a todas las que nos acompañaron al Gonza que está siempre ¡Bien! ahí apoyando un abrazo a Luis mi fan encubierto quiero saludar. <risa> quiero agradecer a mi Jessy que atravesó nuevamente Santiago por estar acá así que un nah, beso que a la super, super poderosa a mi Fabita que también hace un gran esfuerzo por estar acá, por cumplir, por cumplir con este compromiso de corazón que estamos haciendo. A la querida Berito le damos nuevamente la bienvenida, feliz de que ella sea una chica del Bikini Azul y que esté, por supuesto, hoy aquí, eh, con, con el outfit de Luis Miguel Chile, eh, haciéndose presente. Gracias a ti, Claudita, por la invitación. Yo feliz. Así es que también le agradecemos a nuestra querida supervisora de redes sociales, Alian La Polillita, no es muy simpática, <risa> pero la querida posteos con... no más chiquilla, poste. Yo se la apruebo no le nada, que la esté... nada, nada, nada Nada, Ojalá o que esté de buena para que les apruebe todos sus posteos y no deje a nadie afuera. Para eso estamos chicas, cualquier consulta usted ya saben, yo le respondo todo. Así es que eh, les enviamos un abrazo a todas, en nombre del Rey, un agradecimiento. Este espacio es por él, este espacio es para él. Así es que le agradecemos a Fakir, a Fabiola, a todas, por favor, que estén que están aquí presentes, que nos sigan acompañando. Acompañando en los siguientes capítulos que vamos a estar entregando este corto tiempo, porque en realidad se hizo muy cortito, sí. al rey sí. con alguna sorpresa especial, todo con mucho cariño. El que conoce el amor no duda jamás de él. Así es que esa es la fuerza que nos mueve no, y nos tiene acá. Es que conoce a Luis Miguel, es que conoce el amor. Además. <risa> además, <risa> además que cuando ya lo ves ya no puedes parar, después no, si pues sí es una enfermedad. No, te enamoras. Sí, es algo que te no puedes parar. Ya mm. que estemos viejita con bastón. No diga eso. No sí. <risa> oh, <risa> Con bastón. ¿Cómo se llama? Porque de no vamos, a vamos a llegar igual a los conciertos. <risa> sí. Con bastón, sin sí, bastón. Silla, rueda, O sea. Nos vamos empujando un una a una. Sí pero ahí vamos a estar. Amarradita. Va, vamos. Amarradita. vamos a hacer la Luis de viejita vamos a tener un hogar, cuando sí, estemos pues. viejita porque vamos a estar loquitas y no nos van a aguantar mucho o sea, un, un, a hogar, un hogar, un que un que hogar, hogar para la chica del bikini, bikini azul, azul. Se azul. <risa> <risa> hogar las rosas azules <risa> <risa> <risa> <risa> así <es> que <risa> muchas gracias, <risa> besos y bendiciones para todas las chicas un beso grande pronto Ahora, gracias a por la sintonía muchas gracias, gracias por la sintonía abrazotes para todas Gracias, familia. Eso.